De Herbert George Wells Hoy leemos El huevo de cristal Herbert George Wells, más conocido como H. G. Wells, fue un escritor y novelista británico, especialista en cuentos de ciencia ficción, novelas y relatos cortos. Prepárate para oír esta narración donde el autor nos llevará a Marte y nos permitirá incluso conocer a los marcianos. Y ya damos comienzo, esperando que sea de tu agrado. El huevo de cristal. Un cuento de H. G. Wells. Hasta hace un año había una tiendecilla de aspecto mugriento cerca de los siete cuadrantes, sobre la que campeaba un letrero amarillo deteriorado por la intemperie con el nombre C. Cabe, naturalista y anticuario. El escaparate estaba lleno de mercancías curiosamente abigarradas. Comprendía colmillos de elefante y un juego incompleto de piezas de ajedrez, avalorios y armas, un estuche con ojos, dos calaveras de tigre y una humana, dos monos disecados. Uno de ellos sostenía una lámpara, una vitrina anticuada, un huevo de avestruz podrido por los huevos de las moscas aparejos de pesca y una pecera vacía extraordinariamente sucia. Había también, en el momento de empezar esta historia, un bloque de cristal labrado en forma de huevo y brillantemente pulimentado. Aquello era lo que estaban mirando dos personas al pie del escaparate. Una de ellas un clérigo alto y delgado la otra un joven de barba negra, tez morena y ropa modesta. El joven de tez morena hablaba gesticulando con vehemencia y parecía estar ansioso de que su compañero adquiriera aquel artículo. Mientras ellos estaban allí, el señor Cabe entró en su tienda sacudiéndose todavía la barba del pan y la mantequilla de su té. Al ver a estos hombres y el objeto de su atención, su semblante se demudó. Miró furtivamente por encima del hombro y, lentamente, cerró la puerta de la trastienda. Era un anciano menudo, de cara pálida y extraños ojos azul vidrioso. Tenía el pelo canoso y sucio y llevaba una levita azul raída un vetusto sombrero de copa y unas zapatillas con el talón muy gastado. Se quedó mirando a los dos hombres mientras estos hablaban. El clérigo hundió la mano en el bolsillo de su pantalón, examinó un fajo de billetes y enseñó los dientes con sonrisa de satisfacción. El señor Cabe pareció deprimirse aún más cuando entraron en la tienda. El clérigo, sin ningún preámbulo, preguntó el precio del huevo de cristal. El señor Cave lanzó una mirada nerviosa hacia la puerta que daba la trastienda y dijo que cinco libras. El clérigo protestó porque el precio era alto, dirigiéndose tanto a su compañero como al señor Cave, y era, en efecto... Mucho más de lo que el señor Cabe tenía intención de pedir cuando había almacenado el artículo. A lo que siguió un intento de regateo. El señor Cabe avanzó hacia la puerta de la tienda, la abrió y dijo, «Cinco libras es mi precio». Como si deseara ahorrarse las molestias de una inútil discusión. Mientras lo hacía, la parte superior del rostro de una mujer apareció por encima del panel superior de la mampara de cristal de la puerta que daba a la trastienda y contempló curiosamente a los clientes. «Cinco libras, es mi precio», dijo el señor Cabe con voz temblorosa. Hasta entonces el atezado joven había permanecido como espectador observando detenidamente al señor Cabe. «Pero ahora habló. —¡Dale las cinco libras! —dijo. El clérigo le lanzó una mirada para ver lo que decía en serio y cuando volvió a mirar al señor Cabe, vio que la cara de este estaba pálida. —Es mucho dinero —dijo el clérigo y, rebuscando en su bolsillo, empezó a contar sus posibles. Tenía poco más de treinta chelines y apeló a su compañero con quien parecía mantener una relación de considerable confianza. Esto le dio al señor Cabe la oportunidad de ordenar sus ideas y empezó a explicar de forma agitada que, a decir verdad, el cristal no estaba totalmente en venta. Naturalmente sus dos clientes se quedaron muy sorprendidos ante estas manifestaciones e inquirieron por qué no había pensado en ello antes de empezar a regatear. El señor Cabe se mostró confundido, pero persistió en su actitud, diciendo que no podía darle salida al cristal aquella tarde, porque ya había aparecido un probable comprador. Los dos clientes interpretando su actitud como un intento de aumentar más el precio, hicieron ademán de abandonar la tienda. Pero en aquel preciso instante se abrió la puerta de la trastienda y apareció la propietaria del flequillo oscuro y de los ojos pequeños. Era una mujer corpulenta, de facciones vulgares, más joven y mucho más gruesa que el señor Cabe. Andaba con pesadez y tenía la cara sonrojada. —Ese cristal sí está en venta —dijo—, y cinco libras es bastante buen precio para él. Vaya ocurrencia la tuya, Café. ¿No aceptar la oferta de este caballero? El señor Café, enormemente turbado por esta interrupción, la miró colérico por encima de las lentes y, sin excesiva convicción, hizo valer su derecho a tratar sus negocios a su manera. Esto dio paso a un altercado. Los dos clientes contemplaban la escena con interés y cierta diversión, poniéndose, en ocasiones, de parte de la señora Cabe, con alguna sugerencia. El señor Cabe acorralado. Persistió en una historia confusa e imposible sobre un cliente que había preguntado por el cristal aquella mañana y su agitación resultó penosa. Pero, con extraordinaria determinación, se mostró inamovible. Fue el joven oriental quien puso fin a esta curiosa controversia. Propuso que volvieran al cabo de dos días para darle una legítima oportunidad a aquel pretendido cliente. Y entonces volveremos a insistir, dijo el clérigo, con nuestras cinco libras. La señora Cabé se sintió obligada a pedir disculpas en nombre de su marido, explicando que él a veces era un poco raro. Y al marcharse los dos clientes, la pareja se dispuso a reanudar libremente la discusión del incidente con todos sus argumentos. La señora Cabe habló a su marido de un modo extraordinariamente directo. El pobre hombrecillo, temblando de emoción, enredado en la maraña de sus historias, sostuvo por una parte que tenía otro cliente a la vista y por otra que el cristal valía por lo menos diez guineas. «¿Por qué pediste cinco libras?» dijo su esposa. «Haz el favor de dejarme llevar mis asuntos a mi manera», dijo el señor Cabe. Vivían con el señor Cabe una hijastra y un hijastro y, aquella noche en la cena, la transacción volvió a salir en la conversación. Ninguno de ellos tenía muy buena opinión de los métodos comerciales del señor Cabe. Y este comportamiento les pareció el colmo de la insensatez en mi opinión no es la primera vez que se niega a vender ese cristal dijo el hijastro un zafio jovenzuelo de 18 años y ancha complexión pero es que cinco libras dijo la hijastra una joven de 26 años amiga de discutir las contestaciones del señor Cabe eran quejumbrosas y solo podía farfullar débiles afirmaciones de que él conocía sus negocios mejor que nadie. Y con sus insultos lo empujaron a cerrar la tienda, porque ya era de noche, con las orejas ardiendo y unas lágrimas de vejación tras de sus lentes, dejando su cena medio comer. ¿Por qué había tenido tanto el cristal en el escaparate? ¿Había sido una insensatez tenerlo tanto tiempo en el escaparate? Esa era la congoja que le atormentaba el cerebro. Durante un momento no pudo ver la forma de evitar la venta. Después de cenar, su hijastra y su hijastro se arreglaron y salieron y su esposa subió a su cuarto a reflexionar sobre los aspectos comerciales del cristal, tonificándose con un poco de azúcar y limón diluidos en agua caliente. El señor cabe dentro en la tienda y permaneció allí hasta tarde, con el pretexto de hacer unas ornamentaciones para unas peceras, pero en realidad con una finalidad íntima que se explicará mejor más adelante. Al día siguiente, la señora Cabe comprobó que el cristal ya no estaba en el escaparate y que se encontraba detrás de unos libros sobre pesca usados. Ella volvió a situarlo en una posición prominente, pero no volvió a discutir sobre él, puesto que, alterada por una jaqueca, no se sentía inclinada a la polémica. El señor Cabe nunca estaba inclinado a ella el día transcurrió desapaciblemente. El señor Cabe, entre otras cosas, estaba más abstraído de lo normal y, al mismo tiempo, desacostumbradamente irritable. Por la tarde, cuando su esposa estaba durmiendo su siesta habitual, volvió a quitar el cristal del escaparate. Al día siguiente, el señor Cabe tenía que ir a entregar una partida de tiburones pequeños a una de las secciones de un hospital donde los necesitaban para la clase de disección. En su ausencia, los pensamientos de la señora Cabe retomaron el asunto del cristal y la forma más adecuada de gastar aquella ganancia inesperada de cinco libras. Ya había ideado unos medios muy agradables, entre otros un vestido de seda verde para ella y un viaje a Richmond, cuando el sonido discordante de la campanilla de la puerta principal requirió su presencia en la tienda. El cliente era un profesor de ciencias naturales que venía a quejarse de la falta de entrega de ciertas ranas que había solicitado para el día anterior. La señora Cabe no probaba esta rama específica del negocio del señor Cabe y el caballero, que había entrado, de un talante más bien agresivo, se retiró tras un breve intercambio de palabras, totalmente civilizadas en lo que a él le concernía. La mirada de la señora Cabe se volvió entonces con naturalidad hacia el escaparate, ya que la visión del cristal suponía la garantía de las cinco libras y de sus sueños. ¿Cuál no sería su sorpresa al advertir que había desaparecido? Se acercó al lugar detrás del cajón del mostrador donde lo había descubierto el día anterior. No estaba allí e inmediatamente empezó a buscar con ansiedad por toda la tienda. Cuando regresó el señor cabe de sus asuntos con el tiburón pequeño, a esos de las dos menos cuatro de la tarde, halló la tienda sumida en cierta confusión y a su esposa extremadamente exasperada y de rodillas detrás del mostrador, registrando entre su material de taxidermista. Su cara surgió por encima del mostrador inflamada y colérica mientras la discordante campanilla anunciaba el regreso de su marido, a quien acusó inmediatamente de haberlo escondido. ¿Escondido qué? preguntó el señor Cabe. ¿El cristal? Ante eso, el señor Cabe, aparentemente muy sorprendido, se precipitó hacia el escaparate. ¿No está aquí? dijo. ¡Santo cielo! ¿Qué ha sido de él? Justo entonces el hijastro del señor Cabe hizo su ingreso en la tienda procedente de la habitación interior. Había vuelto a casa uno o dos minutos antes que el señor Cabe, blasfemando con entera libertad. Trabajaba como aprendiz con un comerciante de muebles de segunda mano al final de la calle, pero efectuaba sus comidas en casa y estaba naturalmente irritado por no haber encontrado la comida preparada pero cuando se enteró de la pérdida del cristal olvidó su comida y su rabia se dirigió de su madre a su padrastro. Su primera impresión, por supuesto, fue que él lo había escondido. Pero el señor Cabe negó resueltamente todo conocimiento en cuanto a su destino, ofreciendo espontáneamente su declaración jurada en la materia y arreglándoselas para llegar al punto de acusar primero a su esposa y luego acusar a su hijastro de haberlo sustraído en vistas de una venta privada. Así dio comienzo una discusión sumamente mordaz y tempetuosa que terminó con la señora Cabe en un estado de nervios muy singular. Entre histérico y frenético, y con que el hijastro acudió por la tarde con media hora de retraso al establecimiento de muebles. El señor Cabé buscó refugio en la tienda para alejarse de las emociones de su esposa. Por la noche reanudó el tema con menos pasión y con espíritu judicial bajo la presidencia de la hijastra. La cena transcurrió desdichadamente... Y culminó en una escena penosa. El señor Cabé fue por fin presa de una enorme desesperación y salió de la tienda dando un violento portazo. El resto de la familia, tras comentar su comportamiento con la libertad que garantizaba su ausencia, registró la casa desde el desván hasta el sótano, con la esperanza de encontrar el cristal. Al día siguiente volvieron a presentarse los dos clientes y fueron recibidos por la señora Cabe casi con lágrimas. Lo que traslució fue que nadie podía imaginarse todo lo que ella había tenido que soportar por culpa de Cabe en distintas épocas de su peregrinación matrimonial. También les ofreció un informe mutilado de la desaparición el clérigo y el oriental rieron silenciosamente entre sí y dijeron que era absolutamente extraordinario. Como la señora Cabe parecía dispuesta a regalarle la historia completa de su vida, hicieron ademán de irse de la tienda. Por consiguiente, la señora Cabe, persistiendo aún en su esperanza, solicitó la dirección del clérigo para poder comunicárselo caso de lograr arrancarle algo al marido. La dirección le fue puntualmente comunicada, pero, al parecer, fue extraviada después y la señora Cabe no puede recordar nada al respecto. Al anochecer de aquel día, los Cabe parecían haber consumido todas sus emociones y el señor Cabe, que había estado fuera por la tarde, cenó en un sombrío aislamiento que contrastaba agradablemente con la apasionada controversia de los días anteriores. Durante algún tiempo, las relaciones entre la familia Cabe fueron muy tirantes, pero ni el cristal ni el cliente volvieron a aparecer. Ahora bien, sin entrar en pormenores, Debemos reconocer que el señor Cabe era un embustero, porque sabía perfectamente dónde se encontraba el cristal. Estaba en el aposento del señor Jacob Was, profesor ayudante del hospital de St. Catherine Westbourne Street. Se encontraba sobre el aparador, cubierto parcialmente por un terciopelo negro y junto a una garrafa de whisky americano y los detalles sobre los que se basa esta narración se han recabado precisamente del señor Was. Cabe había llevado el objeto al hospital oculto en el saco de los tiburones pequeños, y una vez allí había presionado al joven investigador para que se lo guardara. El señor Was se mostró un tanto indeciso, porque... Su relación con el señor Cabe era poco especial. Gustaba de los sujetos extraños y había invitado en más de una ocasión al anciano a fumar y a beber en sus habitaciones para que desarrollara su divertida visión de la vida en general y de su esposa en particular. También el señor Was. Se había encontrado con la señora Cabe en ocasiones cuando el señor Cabe no estaba en casa para atenderle. Estaba enterado de las constantes interferencias a las que Cabe estaba sometido y, después de sopesar la historia judicialmente, decidió dar refugio al cristal. El señor Cabe prometió explicarle más extensamente las razones de su extraordinaria afición por el cristal en una ocasión posterior. Pero le dijo claramente que veía visiones dentro de él. Aquella misma noche volvió a visitar al señor Was. Relató una historia complicada. Dijo que el cristal había llegado a su poder junto con otras extravagancias en la venta forzosa de los efectos de otros comerciantes de curiosidades y, al desconocer cuál podría ser su valor, lo había marcado en diez chelines, había permanecido en sus manos con este precio durante algunos meses, y cuando pensaba en reducir la cifra, hizo un descubrimiento extraordinario. En aquella época gozaba de muy mala salud y hay que tener presente que a lo largo de toda esta experiencia su condición física estaba muy decaída y estaba considerablemente angustiado en razón de la negligencia de los explícitos malos tratos incluso que recibía de su esposa y de sus hijastros. Su esposa era vanidosa, extravagante e insensible y tenía una afición creciente a la bebida cuando estaba solas. Su hijastra era vil y astuta, y su hijastro había concebido una violenta aversión hacia él y no perdía ocasión para demostrársela. Las exigencias de su negocio eran sumamente pesadas para él, y el señor Wasp, no cree que él estuviera totalmente libre de algún exceso ocasional en la bebida. Había empezado su vida en una posición desahogada. Era un hombre razonablemente instruido y padeció durante semanas sin interrupción de melancolía y de insomnio. Temeroso de molestar a su familia cuando sus reflexiones se tornaban intolerables, se deslizaba silenciosamente fuera de la cama para no despertar a su esposa y vagaba por la casa. Y a eso de las tres de la madrugada un día, a últimos de agosto, el azar dirigió sus pasos hacia la tienda. La sucia tiendecilla estaba sumida en unas tinieblas impenetrables, excepto en un lugar donde percibió un insólito resplandor. Al acercarse a él descubrió que se trataba del huevo de cristal que se hallaba en el rincón del mostrador hacia la ventana. Un tenue rayo de luz que penetraba por una rendija de la persiana chocaba contra el objeto y parecía como si fuera a rellenar todo su interior. El señor Cabe le vino a la memoria que esto no concordaba con las leyes de la óptica tal y como él las había entendido en su juventud. Podía comprender la refracción de los rayos por el cristal hacia un foco en su interior, pero esta difusión discordaba con sus conocimientos de física. Se acercó más al cristal escudriñándolo por dentro y por fuera, sintiendo renacer transitoriamente la curiosidad científica que había determinado en su juventud la elección de su profesión. Se sorprendió al comprobar que la luz no era constante sino que oscilaba dentro de la substancia del huevo, como si aquel objeto fuera una esfera hueca llena de algún vapor luminoso. Al desplazarse para obtener diferentes puntos de vista, súbitamente comprobó que se había interpuesto entre el rayo y el cristal y que éste, no obstante, seguía siendo luminoso. Sumamente asombrado, lo alejó de la luz y lo trasladó a la parte más oscura de la tienda. Continuó brillando durante cuatro o cinco minutos al cabo de los cuales se fue debilitando hasta apagarse. Volvió a someterlo a la acción de la débil luz del día y recobró su luminosidad casi inmediatamente. Hasta este punto, por lo menos, el señor was pudo comprobar la notable historia del señor Cave. Él mismo había sostenido repetidamente el cristal contra un rayo de luz cuyo diámetro debía ser inferior a un milímetro. Y dentro de la posible oscuridad, que se puede proporcionar una envoltura de terciopelo, el cristal parecía sin lugar a dudas débilmente fosforescente. Sin embargo, Parecía tratarse de una clase de luminosidad excepcional que no resultaba visible ante los ojos de cualquiera, puesto que el señor Appinger, cuyo nombre le resultará familiar al lector científico en relación con el Instituto Pasteur, era totalmente incapaz de ver ninguna luz. Y la capacidad del propio señor was para distinguirla era muy inferior en comparación con la del señor Cabe. Incluso con el señor Cabe su intensidad variaba muy considerablemente y su visión cobraba más fuerza durante los estados de extrema debilidad y cansancio. Desde el primer momento, esta luz en el cristal ejerció una curiosa fascinación sobre el señor Cabe y dice más de su alma solitaria que un volumen de escritos patéticos, el hecho de que no le contó a ningún ser humano sus curiosas observaciones. Parecía estar viviendo en una atmósfera de tan mezquino despecho, que al admitir la experiencia de un goce hubiera corrido el riesgo de perderlo. Averiguó que... A medida que avanzaba el alba y aumentaba el volumen de difusión de la luz, el cristal dejaba de ser luminoso a todos los efectos. Y durante algún tiempo fue incapaz de ver nada adentro, excepto al llegar la noche en los rincones oscuros de la tienda pero se le ocurrió servirse de un terciopelo negro que utilizaba como fondo para una colección de minerales y, doblando el paño y tapándose con él la cabeza y las manos, podía contemplar el movimiento luminoso en el interior del cristal, incluso a la luz del día. Tomaba muchas precauciones, no fuera a ser descubierto por su esposa, y practicaba esta ocupación solo por las tardes. Mientras ella dormía en su cuarto, y además de forma muy circunspecta, en un hueco que había dejado del mostrador. Y un día, dándole vueltas al cristal entre las manos, vio algo. Apareció y desapareció como un destello, pero le dio la impresión de que el objeto, por un momento, le había desvelado la visión de un país inmenso y extraño y al girarlo otra vez, justo mientras se desvanecía la luz, volvió a tener la misma visión. Ahora bien, resultaría tedioso e innecesario detallar todas las fases del descubrimiento del Señor Cabe a partir de este momento, baste con decir que el efecto fue el siguiente... Inclinando el cristal en un ángulo de 137 grados en dirección al rayo luminoso, se obtenía una clara y uniforme imagen de un inmenso paisaje muy peculiar. Nada tenía que ver con un sueño. Inspiraba una definida impresión de realidad y cuanto mejor era la luz más real y sólido parecía. Era una imagen en movimiento, es decir, que ciertos objetos se movían dentro de él, pero despacio y de forma ordenada como las cosas reales y, según iba cambiando la dirección de la iluminación y de la visión, también cambiaba la imagen. Debió ser, decididamente, como mirar una escena a través de un cristal ovalado haciéndolo girar para contemplar con detalle diferentes facetas. El señor Waz me ha asegurado que las manifestaciones del señor K. eran extremadamente minuciosas y totalmente exentas de tono emotivo que caracteriza a las impresiones que son fruto de una alucinación. Pero hay que recordar que todos los esfuerzos del señor was para ver una claridad similar en la lánguida opalescencia del cristal resultaron absolutamente infructuosos, a pesar de sus muchos intentos. La diferencia en la intensidad de las impresiones recibidas por los dos hombres era muy grande, y es muy posible que lo que para el señor cabe, era una ilusión para el señor Huas no fuera más que una mera nebulosidad borrosa. La escena, tal y como la describía el señor Cabe, era invariablemente la de una extensa llanura y siempre le parecía estar contemplándola desde una altura considerable, como desde una torre o un mástil. Al este y al oeste... La llanura limitaba una distancia remota con unas vastas colinas rojizas que le recordaban a aquellas que había visto en alguna estampa, pero el señor Huas fue incapaz de averiguar de qué estampa se trataba. Estos riscos iban de norte a sur. Lo sabía por las agujas de la brújula que indicaban las estrellas que eran visibles durante la noche y se alejaban en una perspectiva casi ilimitada, desvaneciéndose en las brumas de la distancia antes de reunirse. Él se hallaba más cerca de los riscos orientales y con ocasión de su primera visión, el sol, se levantaba sobre ellos y, negras en contraste con la luz del sol y pálidas en contraste con sus sombras, se distinguían una multitud de formas, remontándose en el aire que el señor Cabe consideró como pájaros. Y una larga hilera de edificios se desplegaban bajo su mirada, como si él estuviese contemplando desde lo alto, y a medida que se acercaban al margen de la imagen borrosa y refractada, perdían su nitidez. También había árboles, de forma curiosa de color verde oscuro como el musgo y un gris exquisito, junto a un ancho canal resplandeciente, y algo de gran tamaño y color brillante atravesó volando la imagen. Pero la primera vez que el señor Cabe vio estas imágenes fue solo como si fueran relámpagos. Sus manos temblaban, su cabeza se movía, la visión iba y venía hasta que las brumas le privaron de su nitidez. Y al principio tuvo enormes dificultades para volver a encontrar la imagen una vez perdida su dirección. La siguiente visión que tuvo con claridad se le presentó cerca de una semana después de la primera no habiéndole otorgado este intervalo de tiempo más que unas algeadas fugaces y atormentadas y cierta experiencia útil en la que pudo ver el valle en toda su extensión. La perspectiva era diferente, pero él tenía la curiosa convicción que sus observaciones posteriores confirmaron plenamente de que estaba mirando aquel extraño mundo exactamente desde el mismo lugar, a pesar de estar mirando en una dirección diferente. La larga fachada del gran edificio, cuyo tejado había visto antes desde lo alto, estaba más alejada en la perspectiva. Reconoció el tejado. En el centro de la fachada había una terraza de sólidas proporciones y extraordinaria longitud, y en el medio de ésta, a determinada distancia, surgían unos enormes aunque muy agraciados mástiles que sostenían pequeños objetos brillantes que reflejaban la luz del atardecer. La importancia de estos pequeños objetos no se le ocurrió al señor Cabe hasta algún tiempo después, Mientras le describía la escena al señor Guas. La terraza sobresolía horizontalmente por encima de un soto Poblado por la más exuberante y agraciada vegetación Que lindaba con un extenso prado sobre el cual Reposaban ciertas anchas criaturas de forma parecida A la de los escarabajos pero muchísimo mayores más allá todavía había una calzada de piedras rosáceas ricamente decorada, y más allá de esta, bordeada de maleza rojiza y recogiendo el valle, paralela exactamente a los lejanos riscos, había una extensión de agua que se asemejaba a un espejo. El aire parecía estar poblado de escuadrillas de pájaros, Pájaros grandes que maniobraban en curvas majestuosas. Y al otro lado del río había un sinfín de esplendidos edificios multicolores que brillaban por sus facetas y ornamentaciones arquitectónicas metálicas. En medio de un bosque de árboles que evocaban el musgo y el líquen. Y, súbitamente... Algo cruzó repentinamente la visión como el ondular de un abanico y el batir de un gala y una cara. O más bien, la parte superior de una cara con ojos muy grandes apareció. Así como quien dice, muy cerca de la suya propia, como si se encontrara al otro lado del cristal, el señor Cabe se quedó tan asombrado y tan impresionado por la absoluta realidad de estos ojos, que retiró la cabeza del cristal para examinarlo por detrás. La contemplación del cristal le había absorbido de tal manera que se quedó muy sorprendido al encontrarse entre las frías tinieblas de su tiendecilla, con su familiar olor a alcohol metílico. Amogo y a mogo oía putrefacción. Y mientras miraba su alrededor guiñando los ojos, el resplandor del cristal se fue desvaneciendo hasta apagarse. Tales fueron las primeras impresiones generales del señor Cabe. La historia es curiosamente directa y minuciosa. Desde el primer momento en que el valle habría aparecido ante sus sentidos solo unos instantes, su imaginación quedó extrañamente afectada y, a medida que empezaba a apreciar los detalles de la escena que contemplaba, su maravillado asombro fue aumentando hasta convertirse en una pasión. Se ocupaba de su negocio distraído e indiferente, pensando solo en el momento en que podría reanudar su contemplación. Y entonces, unas semanas después de su primera visión del valle fue, cuando aparecieron los dos clientes por cuya oferta se produjo una gran tensión y excitación y el cristal, se libró por muy poco de ser vendido, tal y como ya había relatado. Ahora, bien, Mientras el objeto fue sólo el secreto del señor Cave, no era más que una simple maravilla, algo que escudriñara hurtadillas igual que un niño podría escudriñar un jardín prohibido. Pero el señor Guaz, para ser un joven investigador científico, posee un hábito mental especialmente lúcido y consecuente. En cuanto el cristal y el relato llegaron hasta él y se persuadió, viendo con sus propios ojos la fosforescencia, de que existían realmente ciertas pruebas que confirmaban las aseveraciones del señor Cabe, procedió a analizar la cuestión sistemáticamente. El señor Cabe estaba deseando acudir a deleitar sus ojos con el mundo fantástico que veía y venía todas las noches desde las ocho y media hasta las diez y media, y algunas veces también durante el día en ausencia del señor Was. También acudía los domingos por la tarde. Desde el primer momento el señor Was tomó copiosas notas, y fue gracias a su método científico, como se pudo demostrar, la relación entre la dirección por la que entraba el rayo inicial en el cristal y la orientación de la imagen. Y tapando el cristal con una caja perforada solamente con una pequeña abertura para recibir el rayo incitador y sustituyendo las cortinas mate de la ventana por una tela de holanda negra, mejoró extraordinariamente las condiciones de las observaciones de modo que, al cabo de poco tiempo, pudieron examinar el valle en todas las direcciones que desearon. Tras despejar así el camino, podemos dar una breve reseña de este mundo visionario oculto en el interior del cristal. En todos los casos, estas cosas eran vistas por el señor Cave. El método de trabajo consistía invariablemente en que él contemplara el cristal e informara de cuanto veía, mientras el señor was, que como estudiante de ciencias había aprendido el arte de escribir a oscuras, escribía una breve anotación de su descripción. Cuando el cristal se apagaba, lo colocaban en su caja en posición apropiada y daban la luz eléctrica. El señor Was hacía preguntas y sugería observaciones para aclarar puntos difíciles. Nada, en realidad, podía resultar menos visionario y más concreto. La atención del señor Cabe había sido velozmente atraída por las criaturas con aspecto de pájaro que había visto con tal abundancia presentes en sus primeras visiones. Su primera impresión pronto fue corregida y él consideró durante un tiempo que bien podrían representar una especie de murciélago diurno. Luego pensó, lo que no pudo resultar más grotesco, que podrían ser querubines. Sus cabezas eran redondas y curiosamente humanas y fueron los ojos de uno de ellos los que le habían dejado tan sobrecogido en su segunda observación. Tenían anchas alas plateadas desprovistas de plumas, pero que centelleaban casi, con la misma brillantez que un pez recién pescado, y con la misma sutil gama de colores, y estas alas, aprendió el señor Huas, no parecían apoyarse en el plano de un ala de pájaro o de murciélago, sino en unas costillas curvadas que irradiaban del cuerpo una especie de ala de mariposa con costillas curvadas, parece expresar mejor la peculiaridad de su apariencia. El cuerpo era pequeño pero dotado de dos racimos de órganos prensibles como largos tentáculos, inmediatamente debajo de la boca. Por muy increíble que le pareciera al señor Cabe, al final se persuadó Irremisiblemente de que esas criaturas eran las propietarias de los grandes edificios casi humanos y del magnífico jardín que hacía que este valle fuera tan espléndido. Y el señor Cabe percibió que los edificios, entre otras peculiaridades, no tenían puertas, sino que era por las grandes ventanas circulares que se abrían libremente por donde entraban y salían las criaturas. Se posaban sobre sus tentáculos, plegaban sus alas reduciéndolas casi al tamaño de una caña de pescar y de un brinco penetraban en el interior. Pero entre ellas había una multitud de criaturas de alas más pequeñas como libélulas y polillas y escarabajos voladores, y por el césped de brillante colorido se arrastraban perezosamente de un lado a otro unos escarabajos de tierra. Más aún, en las calzadas y en las terrazas resultaban visibles unas criaturas de gran cabeza similares a las moscas voladoras de mayor tamaño, pero sin alas, que brincaban atareadas sobre su maraña de tentáculos en forma de mano. Ya se ha hecho alusión a los brillantes objetos sobre los mástiles que se erguían por encima de la terraza del edificio más cercano. Cayó en la cuenta el señor Cabe, tras mirar muy fijamente a uno de esos mástiles en un día especialmente nítido, que el objeto brillante que allí se encontraba era un cristal exactamente igual que el que él estaba escudriñando, y una inspección más minuciosa le convenció de que cada uno de esos mástiles aproximadamente veinte en perspectiva sostenía un objeto similar. De tanto en tanto una de las grandes criaturas voladoras revoloteaba hasta uno de ellos y, tras plegar sus alas y enrollar una parte de los tentáculos en el mástil, miraba fijamente el cristal durante un tiempo, a veces, incluso, durante quince minutos. Y una serie de observaciones, realizadas por sugerencia del señor Wasp, persuadieron a los dos investigadores de que, en lo que concernía a este mundo visionario, el cristal que ellos estaban escudriñando se encontraba efectivamente en la cúspide del último mástil situado en la terraza y que, en una ocasión por lo menos, uno de estos habitantes de aquel otro mundo había mirado al señor Cabe a la cara mientras efectuaba estas observaciones. Eso... En cuanto a los hechos esenciales de esta historia realmente singular, a menos que lo descartemos todo como una ingeniosa fábula del señor Guaz, debemos admitir una de estas dos hipótesis. O bien el cristal del señor Cabe se encontraba en dos mundos a la vez, y mientras se le movía en uno permanecía estacionario en el otro, lo cual parece totalmente absurdo o bien poseía una peculiar relación de afinidades con otro cristal exactamente igual en este otro mundo. De modo que lo que se veía en el interior del que se hallaba en este mundo resultaba visible en las condiciones apropiadas para un observador en el correspondiente cristal del otro mundo, y viceversa. Por ahora... Ignoramos enteramente de qué forma dos cristales pueden entrar en comunicación, pero hoy en día sabemos lo suficiente como para comprender que el hecho no es del todo imposible. Esta comunicación entre los dos cristales fue la suposición realizada por el señor Was, y a mí, al menos, me parece extremadamente posible. ¿Y dónde estaba...? ¿Este otro mundo? Sobre esto también, la activa inteligencia del señor Was arrojó luz con celeridad. Después del atardecer, el cielo se oscureció con rapidez. El crepúsculo no fue más que un breve intervalo y las estrellas exhibieron su brillo. Eran ostensiblemente las mismas que nosotros vemos agrupadas en las mismas constelaciones. El señor Cabe reconoció la Osa, las pléyades Aldebarán y Sirio, de modo que en el otro mundo debían encontrarse en algún lugar del sistema solar y, como máximo, sólo a unos cuantos centenares de millones de kilómetros de nuestro. Siguiendo este indicio, el señor Was aprendió que el cielo de medianoche era de un azul más intenso que el de nuestro cielo invernal, y que el sol parecía un poco más pequeño, y que había dos lunas pequeñas, iguales que nuestra luna pero más pequeñas, con muy distintas señales, una de las cuales se movía con tanta rapidez que su movimiento resultaba claramente visible a simple vista. Estas lunas nunca se elevaban en el cielo, sino que se ponían a medida que iban surgiendo. Es decir, que cada vez que daban vueltas se eclipsaban porque estaban muy cerca de su planeta primario. Y todo esto responde plenamente, aunque el Señor Cabe no lo supiera, a las condiciones que deben darse en Marte. Por tanto, parece una conclusión sumamente plausible que al escudriñar en este cristal, lo que vio realmente el Señor Cabe fue el planeta Marte y sus habitantes. Y caso de que así fuera entonces, la estrella vespertina que resplandecía con tanta brillantez en el cielo de aquella distante visión no era ni más ni menos que nuestra familiar tierra. Durante algún tiempo los marcianos, si es que lo eran, no aparecieron ser conscientes de la inspección del señor Cabe. Una o dos veces se acercaron a Atisbar y se marcharon poco después a algún otro mástil, como si la visión no fuera de su agrado. Durante este tiempo el señor Cabe pudo contemplar el proceder de este pueblo alado, sin ser molestado por su atención, y, aunque el informe es necesariamente vago y fragmentario, no por ello resulta menos sugestivo. Imaginad qué impresión de la humanidad obtendría un observador marciano que, tras un difícil proceso de preparación y con considerable fatiga de los ojos, lograra escudriñar Londres desde la aguja de la iglesia de San Martín, durante un lapso de tiempo, como mucho, de tres o cuatro minutos. El señor Cabe no pudo averiguar si los marcianos alados eran los mismos que brincaban por las calzadas y las terrazas, y si estos últimos podían echar a volar a voluntad. Vio varias veces unos bípedos torpes que recordaban vagamente a los monos, blancos y parcialmente traslúcidos, alimentándose entre algunos de los árboles de liquen y en una ocasión un grupo de estos huía ante el acoso de unos marcianos saltadores de cabeza redonda. Este último atrapó a uno con sus tentáculos y entonces la imagen se desvaneció repentinamente dejando al señor Cade absolutamente desesperado en la oscuridad. En otra ocasión, una cosa enorme, de la que el señor Cabe pensó al principio que se trataba de un insecto gigantesco, apareció avanzando por la calzada junto al canal con extraordinaria rapidez. Mientras se acercaba, el señor Cabe percibió que era un mecanismo de metales brillantes y de extraordinaria complejidad, y luego, cuando volvió a mirar, ya estaba fuera del alcance de su vista. Al cabo de un tiempo el señor Guaz aspiró a atraer la atención de los marcianos, y la siguiente vez que los extraños ojos de uno de ellos aparecieron muy cerca del cristal, el señor Cabe gritó, y saltó a un lado e inmediatamente, dieron la luz y empezaron a gesticular de forma sugestiva como para hacer señales. Pero cuando por fin el señor Cabe volvió a examinar el cristal, el marciano se había marchado. Hasta aquí habían progresado estas observaciones al principio de noviembre, y entonces el señor Cade, notando que la sospecha de su familia sobre el cristal se habían mitigado, empezó a llevarlo con él de una parte a otra con el fin de poder solazarse de día y de noche como en ocasiones anteriores con lo que se había convertido velozmente en el auténtico acontecimiento de su existencia. En diciembre el señor was estuvo muy cargado de trabajo debido a la inminencia de un examen y las sesiones fueron suspendidas a regañadientes durante una semana, y durante 10 u once días, no está muy seguro de cuántos, no volvió a ver al señor Cabe. Entonces, sintiéndose ansioso por reanudar las investigaciones y una vez aminorada la tensión de sus quehaceres estacionales, se dirigió a los siete cuadrantes. En la esquina notó un postigo entornado ante el escaparate de un pasajero y luego otro ante el escaparate de un zapatero remendón. La tienda del señor Cabe estaba cerrada. Llamó y le abrió la puerta el hijastro vestido de negro. Este llamó enseguida a la señora Cabe y al señor Guas No pudo dejar de observar que vestía unas gasas de luto baratas pero amplias del modelo más solemne. Sin demasiada sorpresa por su parte el señor Guas supo que el señor Cabe había muerto y ya había sido enterrado. Ella estaba llorando y tenía la voz un poco gruesa. Acababa de regresar de Highgate y su ánimo parecía estar ocupado con su propia situación y los honorables detalles de el entierro, pero el señor Was pudo al fin recabar los pormenores de la muerte de Cave. Le habían encontrado muerto en la tienda por la mañana temprano al día siguiente de su última visita al señor Was. Y el cristal había quedado atrapado entre sus manos frías como la piedra. -Tenía una sonrisa en la cara -dijo la señora Cabe y el paño de terciopelo negro de los minerales yacía a sus pies en el suelo. Debía llevar cinco o seis horas muerto cuando lo encontraron. Esto le produjo un fuerte shock al señor Was que empezó a reprocharse a sí mismo amargamente por haber descuidado los evidentes síntomas de la mala salud del anciano, pero el paradero del cristal era lo que más le preocupaba. Abordó el tema cautelosamente porque estaba al tanto de las peculiaridades de la señora Cabe y se quedó sin habla al saber que había sido vendido. Tras subir el cuerpo de Cabe al dormitorio el primer impulso de la señora Cabe había sido el de escribir al clérigo chiflado que había ofrecido cinco libras por el cristal para informarle de su recuperación, pero tras una violenta búsqueda a la que se había sumado su hija se persuadieron de que habían perdido su dirección como carecían de los medios requeridos para llorar y enterrar a Cabe con el esmerado estilo que exige la dignidad de un antiguo habitante de los Siete Cuadrantes, habían recurrido a un anticuario amigo de Great Portland Street, y éste había accedido amablemente a hacerse cargo de una parte de la mercancía almacenada según tasación. Él mismo, Valoró los objetos y el huevo de cristal fue incluido en uno de los lotes. El señor Was, tras manifestar las condolencias apropiadas un tanto improvisadas tal vez, corrió de inmediato a Great Portland Street, pero allí fue informado de que el huevo de cristal ya había sido vendido a un hombre alto, moreno y vestido de gris. Y aquí terminan bruscamente los hechos materiales de esta curiosa historia que para mí, al menos, resulta muy sugestiva. El anticuario de The Great Portland Street no sabía quién era el hombre alto y vestido de gris ni tampoco le había observado con la superficie. El anticuario de The Great Portland Streets no sabía quién era el hombre alto y vestido de gris ni tampoco le había observado con la suficiente atención como para describirle minuciosamente. Ni siquiera sabía qué dirección había tomado esta persona tras abandonar la tienda. Durante algún tiempo el señor Was permaneció en la tienda poniendo a prueba la paciencia del anticuario con preguntas desesperadas para desahogar su propia exasperación y, por fin, dándose cuenta bruscamente de que todo el asunto se le había escapado de las manos y que se había desvanecido como la visión de la noche, regresó a sus habitaciones, un poco estupefacto de encontrar las notas que había tomado aún tangibles y visibles sobre su desordenada mesa. Su disgusto y su decepción fueron naturalmente muy grandes. Realizó una segunda visita igualmente infructuosa al anticuario de Great Portland Street y recurrió a los anuncios en aquellas publicaciones que tenían la probabilidad de caer en manos de un coleccionista de objetos insólitos. También escribió cartas a The Daily Chronicle F. Nature. Pero ambas publicaciones, sospechando un engaño, le pidieron que reconsiderara su acción antes de hacer la tirada y le aconsejaron además que una historia tan extraña, lamentablemente tan carente de pruebas que la sustentaran, podía poner en peligro su reputación como investigador. Por otra parte... Las exigencias de su propio trabajo eran perentorias y así, después de un mes más o menos, exceptuando algún recordatorio ocasional a determinados anticuarios, tuvo que abandonar de mala gana la búsqueda del huevo de cristal, que a partir de ese día continúa en paradero desconocido. Me ha dicho, sin embargo, y yo le creo a pies juntillas, que de vez en cuando tiene arrebatos de celo en los que abandona sus más urgentes ocupaciones para reanudar las pesquisas. Que permanezca o no perdido para siempre con su material y su origen son cosas sobre las que se puede especular de igual manera en estos momentos. Si el actual comprador es un coleccionista, cabría esperar que las indagaciones del señor Was hubieran llegado a sus oídos a través de los anticuarios, ya que había logrado descubrir al crédigo y al oriental del señor Cabe que no eran más que James Parker y el joven príncipe de Bosconi. Les estoy muy agradecidos por determinados pormenores. El propósito del príncipe no se debía más que a simple curiosidad y extravagancia. Se había mostrado tan ansioso de comprar porque Cabe era extrañamente reacio a vender. También es muy posible que el comprador en segunda instancia no fuera más que un simple comprador ocasional, y no un coleccionista en absoluto, y que el huevo de cristal se encuentre en estos momentos posiblemente, a menos de una milla de distancia de mí, decorando un salón o sirviendo de pisapapeles, sin que se conozcan sus extraordinarias propiedades. Y por cierto, se debe en parte a la idea de dicha posibilidad el que yo haya conferido a esta narración, una forma que le dará la oportunidad de ser leída por el consumidor común de ficción. Mis propias ideas en esta materia son prácticamente idénticas a las del señor Wasp. Estoy convencido de que el cristal en lo alto del mástil en Marte y el huevo de cristal del señor Cabe se hallan en alguna clase de comunicación física, pero que de momento resulta totalmente inexplicable. Y los dos creemos, además, que el cristal terrestre debió ser enviado aquí desde allí, posiblemente en fecha remota con el fin de ofrecer a los marcianos una visión muy próxima de nuestras costumbres. Es muy posible que las personas que aparecen en los cristales de otros mástiles también se encuentren en nuestro globo. Ninguna teoría de las alucinaciones es suficiente para explicar los hechos. Fin